La generación de mi abuelo solo podía acceder a contenidos, a conocimiento, en el espacio público. La generación de mi padre, de mi abuelo, perdonad, cuando mi abuelo, 1910-1912, en España no había radio. Parece que ha estado siempre, que los abuelos siempre han tenido radio, no había radio. No había aviones en el cielo. Los hermanos, uh, esos que, los hermanos Wright, que fueron los primeros, no en volar, los primeros en aterrizar de manera controlada. Aquí el mérito sí. estuvo... ...en el segundo intento... ...todo esto pasó luego, ¿vale? Eh, no había coches, no había calles asfaltadas... ...mi abuelo, en esa época, cuando quería acceder a contenidos... solo tenía una opción, el espacio público... ...iba con mi abuela al baile... ...y baile solo había dos veces al año... ...con motivo de las fiestas... ...cuando querían escuchar una canción, iban al baile... ...cuando querían ver una película, iban al cine... ...imposible acceder a contenidos en otros formatos o espacios... ...la generación de mi padre es la primera que normaliza la capacidad de poder ver contenidos en casa. La generación de mi padre es la primera que puede ver televisión en casa. No lo vio pronto. El primer televisor en casa lo trajo mi padre, pero yo ya estaba nacido y tenía 5, 6, 7 años. Yo soy del 66. Televisión española abrió a finales de los 50. Pero abrió en Madrid o en su sitio, ya sabrán dónde lo abrieron. La televisión llegó a mi casa... Llegados ya a los años 70, el primer televisor en mi casa años 70, 71, en cualquier caso, mis padres son la primera generación en la historia de la humanidad en que de manera masiva la ciudadanía tiene acceso a contenidos desde el espacio privado. En casa pueden ver una película, en casa pueden escuchar una canción. Mis padres quieren escuchar a Luis Aguilé y Luis Aguilé cantaba en el comedor de casa. Esto es nuevo, es radicalmente disruptivo. Mi generación es la primera generación que ha normalizado en la historia de la humanidad que cualquiera pueda no consumir contenidos, que cualquiera pueda generar contenidos. He normalizado el hecho de hacer fotos, he normalizado el hecho de hacer películas de vídeo, he normalizado el hecho de escribir. No es moco de pavo, en la generación de mis padres esto no era habitual. Tengo en casa un álbum de fotos del día de la boda con mi dulce y amada esposa. Está escondido, mis hijos no lo han visto, pero os voy a reconocer que existe. Estamos los dos tiernamente enamorados, abrazados a un árbol mirando a un cisne. Es un álbum de fotos duro. Ese, ese álbum de fotos... Mis padres dijeron, es un día muy importante, el día de tu boda, vamos a sacar fotos. Y yo le dije, perfecto, mi primo Pepe saca buenas fotos. Y mis padres dijeron, no, no, no. Esto de generar contenidos es mejor que lo haga un profesional. La generación anterior no ve normales los usos que tú impones. Mi generación normalizó que cualquiera hace una foto, pero la generación anterior seguía prefiriendo que hacer fotos lo hicieran profesional. El caso es que la tecnología disponible bajó de precios, bajó de costes y hacía posible que cualquier ciudadano hiciera fotos. Pero mis padres prefirieron contratar un profesional. La generación de mis hijos es la primera generación en la historia de la humanidad que ha normalizado que cualquiera no solo puede generar un contenido, sino que cualquiera puede publicar un contenido. Y eso me genera una profunda incomodidad como le generó a mi padre incomodidad que cualquiera pudiera hacer fotos. Estamos en un contexto en el que cualquiera puede publicar y nosotros, la generación anterior, no lo llevamos con normalidad. Preferimos que publicar lo haga un profesional. Es noticia si lo publica un periodista, es música si lo publica una discográfica y es literatura si lo publica una editorial. Pero si lo publicas tú en tu blog, eso no es nada. Es un problema generacional. Pero no es la generación que nos sigue es una generación que normaliza el hecho de que cualquiera pueda publicar. La tecnología disponible se lo hace posible y a partir de ahí, si queréis, intentamos definir qué es Internet. Internet no es nada más que el espacio que ha permitido por costes que cualquiera pueda generar y cualquiera pueda publicar. Y eso va a transformar las maneras que tenemos de relacionarnos con marcas, con empresas, con servicios, con el Estado, con quien sea. Esto ha venido para quedarse y es muy relevante. Mi generación ha vivido en apenas 15 años la transición de poder hacer fotos a hacerlas en soporte digital a hacerlas en movilidad y a hacerlas en movilidad con un soporte digital conectado en red que permite publicar en tiempo real. Y esto es una transformación radical disruptiva. Nada va a ser igual. Es que Facebook me parece una tontería. Olvídate de Facebook. Lo relevante es que cualquiera puede generar y publicar contenidos de manera síncrona en tiempo real en movilidad. Esto no va a dejar nada igual que como estaba antes. Hay que rediseñar todos los procesos.